Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de cuantificadores y silogismos. ¿Qué son los cuantificadores? Los cuantificadores son símbolos utilizados para indicar o qué tipo de elementos cumple con cierta propiedad. Los que se usan eh, en la lógica de predicados son el cuantificador universal y el existencial. Vamos a realizar algunos ejemplos. El cuantificador universal uh, se lo simboliza con este símbolo. ¿Sí? Y al existencial. Con este símbolo, con una e. De esta manera vamos a simbolizar. El cuantificador universal generalmente se utiliza para las, pa las palabras para cada, cada, para todo, cualquiera. ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos del cuantificador universal y luego del existencial. Bien. Primero, para todo x, x es mayor a 5 que 5. ¿Cómo simbolizamos esto? Para todo x, x es mayor 5 que 5. ¿Sí? Miren este ejemplo. Otro. Cada uno es sabio. Miren. ¿Cómo simbolizamos? Cada uno para todo X significa la palabra S, sabio es X. ¿Ok? Vamos a analizar más ejemplos. Nada cambia. ¿Ok? Para todo X, nada cambia. Sí, miren, la partícula de negación afecta, en este caso, al predicado: cambia. Nada cambia. Bien, vamos a ver otros dos ejemplos. Ningún hombre es inmortal. un hombre es inmortal, ¿cómo simbolizamos? Para todo x existe un x que es hombre, entonces no es inmortal. Esta forma. ¿Y cómo quedaría todo hombre es mortal? Para todo x existe un x que es hombre y que es mortal mire, serían las dos formas de simbolizar esta oración vamos con otros dos ejemplos y pasamos al cuantificador existencial no toda hierba es fresca no toda la hierba es fresca no todo, mire están negando el cuantificador no todo ¿sí? Existe un X que es hierba, entonces es fresca. Miren. Ok. Bien. Vamos con el cuantificador existencial a realizar ejemplos. Existe un número real mayor que cero. Aquí vamos a utilizar la palabra ya existe, que hay por lo menos uno. Existe un número real mayor que cero. Entonces la simbolización, existe un x tal que x es mayor que 0. ¿Sí? Miren, esta es la forma de simbolizar. Existe un número real mayor que 0. Algo es verde. ¿Cómo simbolizamos? Existe un x tal que ese x es verde. Algo es material. existe un x, ¿sí? Donde x es material. ¿Ok? Entonces la forma de simbolizar con el cuantificador existencial. Existe al menos un ave que tiene cuatro patas. Vamos a colocar este ejemplo. Este es más importante. Existe al menos un ave que tiene cuatro patas. ¿Cómo simbolizamos? Existe, entonces, existe un X, o lo existe al menos, un ave, X es un ave y tiene cuatro patas. Mire, sería la forma de simbolizar. Existe un ave donde X es un ave y tiene cuatro patas. Vamos con un último ejemplo. Algunos mamíferos son carnívoros. Como simbolizamos, existe un X tal que X es mamífero y son carnívoros, ¿no es cierto? Quedaría de esa manera con el cuantificador existencial. Bien. Vamos a ver otro tema importante, ¿sí? Que es el silogismo. Los silogismos son enunciados donde luego de haber definido ciertas proposiciones o reglas, se concluye necesariamente otra proposición diferente, ¿ok? Es decir, vamos a tener dos proposiciones o tres proposiciones que va a ser la información y nosotros tenemos que llegar a una conclusión en el silogismo utilizando las, algunas reglas vamos a utilizar unos ejemplos bien cada número entero es es número real 5 es un número entero. Por lo tanto, o por tanto, 5 es real. Bien, ¿cómo simbolizamos esto? Para cada x existe un x que es entero, entonces ese número va a ser un real. En la primera premisa, la simbolizamos con PR o P. La segunda premisa será, 5 es un número entero, ¿cómo simbolizamos? Entero es el número 5, E5. ¿Sí? Y la conclusión, o lo, lo que tenemos que nosotros llegar es... Que 5 es un número real. Tenemos que concluir y vamos a utilizar una regla que es, eh, que, que es utilizando la, el siguiente teorema. Miren. Vamos a utilizar la exclusión universal. Es decir, a reemplazar los valores, dando valores aquí para eliminar el cuantificador. Miren. 5. ¿Sí? Entonces, R5. ¿Qué utilizo? Exclusión universal en la regla número 1 o en la línea número 1 y le doy al valor x el número 5. Esa es la forma de simbolizar. Si, reemplacé aquí para eliminar el cuantificador si, universal. Reemplacé con un número. Le di el valor 5 a esta parte. Al momento en que yo reemplazo, si, miren, elimino el cuantificador universal. Por lo tanto me queda E5. Entonces eres 5. Ahora sí si, voy a utilizar. Voy a borrar esta partecita para poder hacer la conclusión. Bien, vamos a utilizar entre, entre poniendo ponens, ¿sí? que son las reglas número 4, que sería R5. Miren, poniendo ponens entre 2 y 3, ¿ok? Bien, entonces sería esta la regla. Bien, vamos a hacer un último ejemplo y con eso terminamos para poder entender la parte del silogismo. bien vamos a ver un último ejemplo ya les voy a dar la simbolización para todo x px entonces ax la segunda proposición sería pl bien tenemos las preposiciones aquí muy bien para yo eliminar aquí el cuantificador y poder utilizar utilizaba la exclusión universal ¿sí? en esto Utilizo la exclusión universal en la línea 1 y le voy a dar el valor de L. ¿Sí? Para poder utilizar, entonces, tengo PL, entonces AL. Miren. El cuarto paso, a través del modo, el poniendo ponens, entre 1 y 3 me quedaría AL. Poniendo ponens, entre 1 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la conclusión que hemos llegado. ¿Sí? Bueno, esto, esto es todo que, con lo que respecta a los te, al tema de cuantificadores y silogismo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.